la lucha contra el cibercrimen es una labor que no se detiene. En el último balance, entregado por el Centro Cibernético Policial, da cuenta que a cierre de julio del 2021 se registraron 2.762 casos denunciados, cifra que demuestra una reducción notable de casos llegando a tocar cifras cercanas a los números que se presentaban pre-pandemia. Los tres delitos de mayor incidencia son la violación de datos personales, el acceso abusivo a sistemas informáticos y la suplantación de sitios web. En el ranking de las ciudades con mayor afectación por estos delitos está Bogotá con 10.643 eventos, Medellín con 2.223, Cali con 2.086 y Barranquilla con 1.264. Recuerde que la ciberseguridad es responsabilidad de todos, Mantenga actualizado el sistema operativo y el antivirus, ya que esta es una forma sencilla de protegerse.